Hace muy poquito tiempo, el pasado 29 de enero de 2019, la Fundación BBVA concedía su premio Fronteras del Conocimiento en la categoría de Biología y Biomedicina al investigador estadounidense Jeffrey Gordon y se le otorgaba por su descubrimiento fundamental de la importancia de la comunidad microbiana intestinal para la salud humana. Según el jurado de estos premios, Gordon y su equipo fueron los primeros en demostrar la importancia del microbioma intestinal en la regulación de la fisiología animal. Tras este hallazgo fundamental, muchos grupos de investigación en todo el mundo han podido ir demostrando que los microorganismos que poblan el intestino desempeñan un papel central en la salud y también en el desarrollo de enfermedades como puedan ser la obesidad, diabetes o la enfermedad inflamatoria intestinal. Y también podrían tener importantes impl implicaciones en la patogénesis de enfermedades neurológicas y en la respuesta a fármacos. En definitiva, y hablando un poquito más eh, en, en el idioma de la calle para que nos entendamos, Gordon y su equipo han descubierto que el conjunto de microbios que tenemos todas las personas en el aparato digestivo, lo que llamamos microbiota intestinal, es fundamental para la regulación de nuestro cuerpo. Y las alteraciones en la microbiota, en este conjunto de microorganismos, pueden causar enfermedades o incluso problemas de desarrollo. Con este trabajo, con el trabajo de Gordon y su equipo, también se inauguraba un nuevo área de investigación básica. Y ahora tenemos investigadores en todo el mundo trabajando para entender más a fondo el papel de los microbios en el funcionamiento de nuestro organismo y también se abren nuevas vías para el estudio de ciertas enfermedades y búsquedas de nuevos tratamientos para enfermedades que ya tenían tratamiento, aunque tenían muchos efectos secundarios, y también para algunos que a lo mejor no tienen un tratamiento tan claro. Según el propio Gordon, mucha gente piensa en los microbios en términos bélicos, como si fueran nuestros enemigos. Pero lo que desvelan las investigaciones de, de su equipo es que los microbios pueden ser nuestros amigos. Las personas somos una mezcla de componentes gene, eh, genéticos y celulares, de microbios y de humanos. Y es que no es que tengamos unos pocos microbios en nuestro organismo. Para que lo tengáis claro, estamos hablando de una legión de ellos. Nuestro cuerpo está formado por 30 billones de células humanas y 39 billones de células de microbios. Así que somos más microbios que humanos, lo queramos o no. De todos estos microbios, apenas un centenar son bacterias que son malas para nosotros, pero tenemos miles que son inocuos y otros tantos que son necesarios para que nuestro cuerpo opere de forma normal. Algunas de estas bacterias permiten a nuestro cuerpo que hagan cosas para las que nuestro cuerpo no ha sido capaz de evolucionar, es decir, algunas de nuestras capacidades a nivel de cuerpo son gracias a las bacterias que tenemos dentro de nosotros. Aunque todavía nos queda mucho por investigar al respecto, ya sabemos que la microbiota también afecta al cerebro. De hecho, algunos estudios realizados sobre ratones demuestran que los animales que reciben trasplantes fecales de personas con depresión acaban desarrollando síntomas de esta enfermedad por lo que la microbiota puede tener impacto en todo tipo de enfermedades, y no solo en aquellas relacionadas con temas digestivos o cercanos, que es donde podríamos pensar que por donde se encuentra la microbiota podría estar teniendo impacto. Este campo tan incipiente ya está empezando a tener un impacto económico muy importante. Algunos analistas de mercado cifran el volumen de negocio de la industria del microbioma en unos 235 millones de dólares, datos de 2018. Y este mercado va a seguir creciendo, se estima, que hasta los 521 millones de dólares en 2022. Muy seguramente, o al menos es como lo pienso yo, cuando tengamos más respuestas y un mayor conocimiento de las bacterias de nuestro organismo y su funcionamiento, se va a generar una industria de un tamaño descomunal, de miles y miles de millones de dólares. Ya que todo esto del microbioma tiene el, el potencial de solaparse, al menos en parte, con la gran industria farmacéutica, que son las grandes industrias de nuestro tiempo. Para hablar de la microbiota y entender un poco mejor cómo puede impactar en nuestro día a día eh, y el mercado y opciones de negocio que se van a abrir a continuación, contamos con nosotros con el gran Javier Cuervo, director general del Instituto Central Lechera Asturiana para la Nutrición Personalizada y CEO de 39 y Tú, un proyecto o una startup dentro de este instituto, que se centra en la nutrición de precisión desde la microbiota. Antes de seguir hablando de, de este tema tan apasionante, aprovecho para presentarme, por si todavía no me conoces. Mi nombre es José Carlos Cortizo, Corti para los amigos, y además de presentar este programa, soy cofundador de Brainsins y colaboro en otras empresas como Fotografía e-commerce y Product Hackers. Si te quieres suscribir a la newsletter de este podcast, donde encontrarás más cosas además de los episodios que vamos lanzando, o acceder a las notas de los episodios o muchísimas cosas más, puedes visitar nuestra página web en punto .digital, en.digital. Y recuerda que si te gusta este podcast, la mejor forma de hacernoslo saber es dejando un like o una bonita review en la plataforma de podcast en la que nos estés escuchando. A Javier Cuervo le conozco, tengo el placer de conocerle desde hace muchísimos años. Nos conocimos cuando él estaba ayudando a startups desde Madrid que es un organismo público dentro de Madrid que apoya startups y empresas y otra serie de iniciativas relacionadas con la investigación y el desarrollo. Para nosotros, para Brainsys, fue un importante apoyo en los primeros años de vida, nos ayudó en múltiples aspectos, y también unos años después nos estuvo ayudando desarrollando negocio para, para nosotros, para Brinsis. Gracias a todo esto le tengo muchísimo cariño y es una persona con la que mantengo muy buena relación. Además, como podréis escuchar en la entrevista, Javier es una persona que tiene una gran capacidad de conectar puntos y siempre es un lujazo poder aprender de él. Así que sin más, os dejo con Javier Cuervo, C39 y tú, y adelante la entrevista. Estamos con Javier Cuervo, que tenía muchísimas ganas. Yo creo que de los primeros episodios que, que grabamos, te intenté liar, no cuadramos fecha. De esto no ha pasado ya casi dos años y también ha pasado de experiencia profesional, porque ahora Javier Cuervo es director general del Instituto Central Lechera Asturiana para la Nutrición Personalizada. Y CEO de 39 y tú, que es la primera iniciativa, y esto es muy distinto a lo que venía haciendo. Javier, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti, José Carlos. Que, Bueno, eh, empezamos siempre contando tu historia. En tu caso, es una historia muy diversa a muchos niveles, porque has estado ayudando a emprendedores, has estado emprendiendo y ahora estás intraemprendiendo, que es algo que también has hecho varias veces, y encima te has pasado de la tecnología pura mundo biotech. Cuéntanos tu historia, que es muy interesante. Yo estudié química en Oviedo y en poco después, en el 99, pues empecé a trabajar en Internet, eh, echando una mano a mi tío a sacar un periódico digital que todavía tiene. Eh, ¿Cómo se llamaba? La... Hispanidad.com y luego eh, luego empecé, o sea, me giré hacia el medio ambiente porque en aquel momento parecía que, que el medio ambiente iba a tirar. Mis primeros seis años laborales, mi primer trabajo realmente fue montar una, una consultora medioambiental con 22 añitos, que bueno, me, me, me hizo aprender mucho. Luego eh, pasé a ayudar a emprendedores, primero desde Madrid Más D, luego desde EOI, y luego mmm, estuve un par de añitos haciendo un interim eh, education en, en Brainsense, eh, donde la verdad que fue para mí el, el auténtico MBA de Stanford. Desde ahí fui a, a Singular, donde durante cuatro años dirigí el, el área de comercio electrónico y pues ya más recientemente, desde este mismo año, me he incorporado como director del Instituto Central Lechera Asturiana de Nutrición Personalizada, que tiene dos proyectos, uno... En, en la I grande, digamos, o sea, donde estamos I más de más I, en, en la I grande, en la investigación que lanzamos la semana pasada, que es el, el proyecto microbioma español, donde estamos sacando la foto del, del microbioma de, por término medio de los españoles, y otro proyecto en la I pequeña, o sea, ya, ya próximo a mercado, que es 39 y tú, que yo creo que es el, el que más, más importa aquí ahora. Hoy vamos a hablar mucho de esto. Antes de meternos en faena con todo esto, te quiero hacer una pequeña pregunta, porque es algo que te hubiera querido preguntar hace dos años. Como tenemos mucha audiencia e-commerce, tú en tu paso por Singular eh, tocaste mucho la parte de, de México. Y me gustaría unas pinceladas, ¿cómo ves el e-commerce en México? Tanto para los españoles que nos escuchan, como para nuestros amigos mexicanos que tenemos parte de la audiencia por ahí, así le damos un saludo. México es la gran oportunidad del e-commerce e para un español, o por lo menos yo así lo veo. Ahí hemos llevado proyectos tan espectaculares como el de Modelo Now, luego Pepe Delivery, de, de Grupo Modelo, la, la Coronita, vamos, para que nos entendamos, donde se llegaron a vender 8.000 pedidos de cerveza fría durante un partido de fútbol de la selección mexicana. Eh, ahí eh, México está ebulliendo realmente, porque México tiene la población joven, tiene las infraestructuras de IT... Tiene, tiene y, y, y está todo por hacer, es realmente un, un lugar donde cada cosa que haces tiene un efecto multiplicador, el impacto es mucho mayor de, del que tendría en España y a la vez eh, es, es más receptivo y tal vez más tolerante, por decirlo así, con los fallos que cometemos todos al principio cuando lanzamos un nuevo producto o un, un nuevo e-commerce. Es un, un sitio lleno de, de oportunidades. Algún día haremos un especial centrado en, en, en México y a ver cómo es en México me parece muy interesante. Nos metemos ya de lleno en el, en el tema del día porque hoy vamos a hablar pues, de, de, de tu etapa actual para entender un poco qué es esto de la nutrición personalizada, el microbioma... Todo, todas las oportunidades de negocio también que se abren. Para empezar, ¿cómo no hace el Instituto Central Lechera Asturiana para la nutrición personalizada? Y también un poco cuál es su foco, ¿no? ¿Qué, qué, qué podemos esperar de esto? La nutrición personalizada es un anhelo de, de Central Lechera Asturiana desde, de, de, desde nuestro director general, que es José Armando Tellado, hace... Pues básicamente hace un año y un mes, en, un, en, en una comida con, con un eminente doctor honoris causa de, de, por la universidad, por la UCAM, eh, que se llama eh, Javier, eh, eh, ahí en, en una comida surge el y cómo lo abordamos, y cómo lo abordamos, y cómo lo abordamos, porque era algo que venía año tras año. La nutrición personalizada eh, parte, es... Desde un análisis, o sea, tiene que tener dos componentes para ser realmente personalizado, o por lo menos a nuestro entender, que es de, desde el dato hacia el nutriente, ¿no? hacia el alimento, hacia la nutrición, pero tiene que partir de un análisis. Entonces, eh, hace en mayo de, del año pasado, pues eh, dicen, oye, ¿y por qué no unimos el análisis de, de, de la microbiota, que, que es lo que antes llamábamos la flora intestinal... ¿Por qué no en este caso del microbioma, que es la, los genes de esa, de esa microbiota? Es decir, el, primero analizas los genes de, de las bacterias que tienes, en tu caso en el intestino. Por cierto, tenemos dos kilos, del orden de dos kilos de, de bacterias en, en nuestro intestino. Por eso el nombre de 39 y tú viene de 39 billones, billones europeos, o sea, un 39 y 12 ceros de bacterias. Tenemos más más bichos, más bacterias en nuestro cuerpo que células propias. Realmente en número y en peso veis que no es despreciable. Entonces, ¿por qué no unimos eso con algo que empieza a estar muy en boga o empezaba y, y yo creo que, que sigue, sigue, estamos en una fase muy inicial todavía, como son los probióticos? ¿no? Los probióticos no dejan de ser bacterias latentes que... que que tú consumes, te llevas a tu cuerpo y en tu cuerpo se, se, digamos que se liberan, se fijan y se quedan, se, se quedan vivas, ¿no? Pues ¿por qué no unimos ese análisis con esas bacterias? Y algo que inicialmente parecía muy difuso y que fuimos dando bandazos, bueno, aunque yo realmente en aquel momento no estaba dentro de la empresa, pero estaba, estaba llevando este proyecto desde fuera, luego lo comentamos si quieres, pues poco a poco se fue aterrizando, pero lo cierto es que lo que sí son números es que en menos de nueve meses pasamos de aquella comida al 17 de enero de, de este año salir al mercado con, con 39 y tú. Luego revisaremos porque aparte desde enero hasta ahora también habéis crecido muchísimo y eso lo veremos, pero lo que quería preguntarte justo, lo has, lo has marcado un, un poco tú, ¿por qué ¿Por qué te metes tú en, en este proyecto? Eh, también cuéntanos un poco cómo estabas ayudando desde fuera, porque estás ayudando desde Singular, que también yo creo nos permite entender cómo se puede hacer innovación entre distintas empresas a día, a día de hoy de una forma más ágil. Lo cierto es que este proyecto yo lo vendí, entre sin sí, en comillas. O sea, yo como director de e-commerce de Singular, yo. Planteé una propuesta a CAPSA, o sea, Corporación Alimentaria Peña Santa, S.A., que es la matriz de Central Lechera Asturiana, que a su vez tiene debajo Larsa y tiene debajo Ato y Asana y alguna marca más… Eh, lo, lo arrancamos como consultora tecnológica. Lo que pasa es que eh, poco a poco, eh, y, y, y también que a uno y a, y, a, y a mis excompañeros les va la marcha, también eh, poco a poco aquello se fue eh, haciendo más no solo consultoría tecnológica porque el proyecto no estaba aterrizado, obviamente en una comida no se aterriza un proyecto de esta magnitud. Y poco a poco lo fuimos aterrizando tanto a nivel de marca, a nivel de, de imagen corporativa y hasta incluso eh, dimos apoyo en, a nivel de, de producto. Entonces, Singular, eh, desde junio del año pasado hasta diciembre, bueno, realmente sigue, sigue estando, Singular sigue estando presente en el día a día de este proyecto y de hecho cada vez más, Singular es quien creó la plataforma, apoyó en la marca, hizo un montón de cosas, imagen corporativa, hasta el packaging, muchas cosas. Y en cambio, la CAPSA, eh, o sea, asturiana, para que nos entendamos, llevaba más la parte de producto, de formulación. Realmente aquí eh, nuestro director de I+.D., el director de I+.D. de CAPSA, que es el mismo que el de 39 y tú, eh, estuvo cinco años cinco años saliendo, como digo yo, de compras por las ferias y por los eventos, buscando principios activos y probióticos que, que fueran de utilidad y que tuvieran una, una ciencia, como le llama él, una ciencia robusta detrás de todo esto. Eh, y se, se, realmente se juntaron dos empresas que eran absolutamente complementarias, a día de hoy lo siguen siendo y esta colaboración va a más, va a más, donde... Tienes una empresa que es una productora, o sea, es una empresa industrial, básicamente, eh, que es Capsa, con una, con una consultora tecnológica como es Singular y eh, aparece, bueno, si queréis le podemos llamar innovación abierta. En aquel momento era más un proyecto cliente-proveedor, pero es cierto que esto está yendo a más y a más. A nivel personal… ¿Por qué te motivó el proyecto? Porque yo te conozco muy bien y sé que cuando entraste estabas súper. Y bueno, y sigues estando súper ilusionado. Y aquí hay algo que te toca a ti. Yo no he vendido nada normal por, por, por el comercio electrónico. He vendido casullas para curas, he vendido entierros, flores fúnebres, cerveza fría en Ciudad de México. Solo he vendido cosas raras, ¿no? Pero esto, esto lo supera con diferencia. Entonces. Eh, ¿Por qué nos vamos a engañar? No, o sea, Podía haber un momento ya de un poco hastío, un poco de aburrimiento, donde empiezas a hacer cosas eh, iguales y de repente te encuentras con una cosa que es una absoluta marcianada. ¿no? O sea, Primero analizo los genes, no tuyos, sino de las bacterias que tienes en el intestino, y luego te recomiendo otras bacterias que son latentes, que vienen encapsuladas y que se fijan. Y dice, pero bueno, esto, ¿y <risa> qué es? <risa> y luego ves que la tendencia, o sea, las dos tendencias, tanto la de la nutrición personalizada como la tendencia de los probióticos, eh, son, son, son tendencias que son muy sólidas o sea, muy... y, con, y con, unas, con unas expectativas de crecimiento tremendas. Entonces. Pues claro, y, y uno que encima tiene una base de químico, yo nunca había ejercido, yo soy químico orgánico, pero nunca en mi vida había ejercido, además es teoría especialista en medio ambiente, o sea un poco más todavía y nunca había ejercido como tal, entonces me empecé a divertir, empecé a aprender, me hice un par de cursitos de cursera, eh, mi, mi mujer es, es, es investigadora en bioquímica, con lo cual pues, la tengo machacada a preguntas, y me, me lo estaba pasando muy bien y me lo estoy pasando incluso mejor. Entonces, el, eh, poner eso a disposición del comercio electrónico, o sea, eh, poner un servicio producto así en comercio electrónico me parece un reto absolutamente apasionante, con lo cual pues me estaba divirtiendo y me estoy divirtiendo más. Y se te nota en la cara, que yo te <risa> conozco muy bien, tienes que dar de divertirse. Ahora enseguida profundizaremos todavía más, pero quería un poco que habláramos de, de por qué CAPSA eh, empuja una iniciativa de, de este tipo, eh, porque al final, bueno, Central Echera Asturiana, yo creo que este año ha vuelto a ser la marca... Eh, que más valorada por los, por, eh, por los consumidores españoles, una marca muy potente, Central lechera Asturiana, que en el fondo dice, no tendría la necesidad de estarse metiendo en estos berenjenales. Pero no solo apoya el Instituto de Nutrición Personalizada, sí que eh, está apoyando otras iniciativas de distintas formas. Cuéntanos un poquito por qué... Eh, una encima cooperativa, que también no sé si la gente lo sabe. Bueno, si quieres, empezamos. ¿Qué es CAPSA? Cuéntanos un poquito cómo está estructurado y luego por qué se meten estos berenjenales. CAPSA, por decirlo eh, rápidamente, eh, pertenece a 2.000 ganaderos asturianos y está creada para que los ganaderos a los ganaderos asturianos vivan mejor, para que se les pague la leche mejor. Que, que, que, de, que, ...que si no existiera Capsa. Capsa es un, tiene una estructura co cooperativa donde esos 2.000 ganaderos delegan en un equipo gestor al cual le dan bastante autonomía e independencia. Ellos no se meten simplemente lo que están buscando. Obviamente eh, buscan unos resultados. ¿no? Entonces, eh, partiendo de esa base, Capsa necesita o este equipo directivo más allá de, de los ganaderos que, es, que, que han visto esta propuesta y les ha parecido bien necesitan adelantarse al futuro. O sea, el, el, la, la concentración, por ejemplo, de compradores eh, a nivel nacional eh, es, es cada vez mayor, cada vez la competencia es mayor. Es cierto que ahora mismo Capsa es líder en leche, en mantequilla y en, y en nata, en los tres grandes sectores. Y es cierto que es la marca con mejor reputación o considerada durante los últimos años como más vinculada a la calidad por el consumidor español y, de, y con mejor reputación. Central Lechera Asturiana es una marca muy, muy reputada. Entonces... Aquí se busca el ir un paso más allá y también, por qué no decirlo, al tener una estructura cooperativa, pues no hay una necesidad de repartir un dividendo entre los accionistas o no hay una no es imperiosa esa necesidad. De tal manera que los beneficios se reinvierten con la condición de que esa reinversión de los beneficios acabe revirtiendo sobre, sobre el ganadero asturiano y además... Eh, como segundo eje del, del plan estratégico de CAPSA o de la estrategia de CAPSA está la salud y la nutrición del consumidor. ¿no? Entonces unimos o sea, apartamos un poco el primer eje que es que el, que el ganadero mmm, viva bien y vamos a la salud, de, a la nutrición, salud de nuestros consumidores. Y entonces entramos por ese segundo eje. Eh, dentro de esta estrategia de diversificación de, de, de Capsa, el año pasado pues, hubo, eh, digamos, este es el tercer proyecto de, de diversificación. El primero es Raw Energy Drink, donde eh, Capsa tiene un 25%, ni más ni menos que bebidas isotónicas ecológicas que se venden por internet y que es un proyecto que está cogiendo una velocidad absolutamente espectacular, o sea porque realmente es, es, es, tiene una pegada muy fuerte entre tribus urbanas y, y es, era un nicho que en principio estaba sin cubrir y esto simplemente era un, en Rubén, un super emprendedor catalán que, que viene de Monster y que se sale y se monta esto y entonces Capsa se lo participa, ¿no? digamos que ese esquema. Luego hay otro esquema un poco más corporativo que es el de Capsa más eh, Cantabria Labs para lanzar una línea de comidas, de, de, de alimentos para, para hospitales, pero muy, muy, muy específicos, muy concretos, donde... Eh, Capsa los fabrica, eh, Cantabria Labs los comercializa porque tiene ese brazo. Y luego está, digamos que 39 y tú, que es la más corporativa, yo diría, de todas ellas, donde pues aquí hemos contado con el apoyo incluso de la, del, de la propia estructura de Capsa. pues Como decía, el, el director de I más D de 39 y tú es José Ramón, que es el director de I +D de Capsa, la directora de nutrición y calidad de Capsa, que es Marta Hernández, pues es la directora de nutrición de 39 y tú, con lo cual el apoyo es, es, es muy grande, mucho mayor del que pensaríamos. Curioso, entonces, que además es muy flexible, ¿no? Los modelos de, de innovación para, aparte, eh, eh, y esto yo hablo como paleto que soy también cuando piensas en una cooperativa tampoco te piensas que, que pueda estar impulsando tanta innovación y ser tan abierto a, a nuevos modelos de colaboración pues hemos visto modelo de participación modelo casi de crear una startup interna modelo de crear startups a, a medias me, me parece muy muy interesante. Aquí el, eh, hay un, una situación de partida, aquí no hay, no hay una búsqueda de, de, un, de marca, no hay una búsqueda de marketing, no, no, no, la, la pretensión no es esa. Aquí la pretensión es de rentabilidad y de ver nichos de futuro. Hay dos opciones realmente para CAPSA, uno que son productos vinculados al lácteo, 39 y tú lo es. Luego, si queréis, comento por qué, porque tiene una base láctea en, los, en nuestras soluciones. Productos que sean vinculados al lácteo, vinculados a la nutrición también, o productos que sean sustitutivos del lácteo. Y en cierta medida, por ejemplo, eh, RAW Energy Drink pod podría ser considerado como un refresco sustitutivo del lácteo. Entonces, el, el lácteo, o sea, o la leche, digamos que es algo que en mercado. Mmm, ha ido perdiendo dominancia durante los últimos años. Y eh, no, eh, no capsa no puede esperar o eh, aquí ya no, yo no, no no sé si no, no represento no pero, pero capsa no puede esperar a que venga alguien y te adelante por la izquierda y sea demasiado tarde hay historias muy tristes como kodak eh, y similares o nokia donde cuando se dieron cuenta ya habían sido adelantados y yo creo que aquí pues hay una necesidad de innovación ojo siempre vinculada a unas cuentas de resultados y siempre vinculada a una economía real ¿eh? Me, me parece muy interesante lo de ver la bebida energética como, como sustituto de la leche, porque tú sabes que yo me desayuno bebidas energéticas, o sea, que, que ahí en, engancha todo Estoy totalmente de acuerdo. No. Quería ir a las bases y luego eh, iremos a 39 tú como proyecto, pero bueno, vamos a un pelín de la nutrición personalizada, me gustaría que profundizáramos un poco más. Eh. ¿Qué hay distintos tipos de cosas hay? ¿Cómo es este mercado? Porque es un mercado que está empezando, bueno, ya lleva, lleva añitos, pero yo creo que está empezando a bullir, está empezando a surgir y sobre todo se está empezando, como en algunos países, a, a ser ya una tendencia un pelín destacada. Cuéntanos un poquito más. La nutrición personalizada es un poco como el omnichannel en e-commerce, e ¿no? Es una cosa que, de, de que todo el mundo habla, pero nadie hace, ¿no? El omnichannel ya, ojo, Empieza, esta, esta, esta frase la decía hace tres años y tenía sentido, ¿eh? Hoy ya el omnichannel el jazz nos lo estamos empezando a tomar en serio. ¿no? La nutrición personalizada es aquella que, como decía antes, parte de un análisis de algún tipo, pues un análisis de sangre, de un dato, de un dato eh, científico y eh, te conduce hacia eh, una recomendación, hacia un producto, hacia un suplemento. No sabemos muy bien hacia qué. La aproximación nuestra es Nutrición de precisión desde tu microbiota. De precisión entendemos porque hacemos un, un análisis bastante exhaustivo. ¿no? Eh, hay muchas, muchas formas de aproximarse a ella. La, las más, la mayor parte de las que estamos viendo ahora mismo son los análisis genéticos, tipo 23andMe. No, no vamos a decir que, que 39Tú y tú no, no sea un copycat de, de 23andMe. O sea, no vamos a esconder cosas, y menos en un podcast como este y eh, hay desde desde ese análisis de tu genoma, de tus genes eh, que te determinen cuál es tu, tu dieta, tu mejor dieta. Por ejemplo, la empresa que, que nos ganó eh, en de hace unos días en, en Suiza, eh, donde quedamos segundos contra ellos porque ellos hacían un, un análisis de genético y en base a eso para deportistas te recomiendan una dieta. Yo creo que cada vez tiene más sentido esto porque todos somos diferentes y todos queremos sentirnos diferentes. Y a uh, lo que a unas personas nos sienta bien, a otras les sienta mal. Y lo que unas, a unas personas nos hace falta, a otros les sobra. Y esto llevado al extremo lo podemos aplicar con vitaminas, lo podemos aplicar con, con, con frutas o verduras, con producto fresco, lo podemos aplicar con, con precocinados, lo podemos aplicar casi con cualquier cosa. Pero la cuestión es que partas de una evidencia, de un dato, y te conduzca a un, a un nutriente, a algo que te aporte algo. Y desgraciadamente, o sea, o creo que somos, hasta que yo sepa, los únicos que del análisis vendemos el análisis y la solución. Porque hay mucha gente que está vendiendo el análisis, la app, por ejemplo, la aplicación móvil que viene vinculada al análisis, que es, la verdad las hay realmente buenas, especialmente en Estados Unidos hay dos o tres muy, muy buenas, que te parten de un análisis pongamos de tu ADN, o pongamos del ADN de tus bacterias, o pongamos análisis de sangre y que en base a eso eh, una app te recomiende qué comer cada día, lo cual tiene mucho sentido. Pero no, no te venden lo que comes. Igual que el que te pasa un test eh, online y luego en base a eso te genera unas recomendaciones y si sí te vende los productos, los alimentos o los suplementos sean vitaminas o sean oligoelementos o lo que sea, eh, en base al, al cuestionario que, que ha hecho. Pero es bastante raro y realmente cuando entramos, si quieres, entramos en cuestiones normativas. Aquí hay, hay un cerco normativo que te pone las cosas muy difíciles. Por ejemplo, a efectos de posicionamiento en Google, a efectos de SEO, nosotros las cosas las tenemos muy complicadas. Si tú quieres cumplir la ley eh, y nosotros por... Por, por a quién representamos, tenemos que hacerlo. Eh, es realmente complicado hacer un, posicionarte en Google cuando en tu página de producto no puedes escribir la palabra probiótico. Por ejemplo, cuando tú sabes que la gente está buscando en Google ¿Y por, comprar probióticos. ¿Por qué es eso? ¿Que hay, ¿Hay legislación al respecto no se puede...? El, hay legislación que te dice que un probiótico es una bacteria o es un, algo vivo, no, es solo, no son solo bacterias, pero es algo vivo que tiene efectos beneficiosos para la salud. Y la, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, no, no reconoce ninguna bacteria que tenga ...efectos beneficiosos para la salud... ...por lo tanto decir que esta bacteria es un probiótico... ...yo te lo puedo decir a ti de palabra... ...probablemente o un laboratorio lo pueda decir en una feria... ...pero yo no lo puedo describir en una web... ...porque no hay un estudio... ...si los hay, si hay estudios pero no validados... ...por la FAO o por la OMS... ...no hay estudios que validen que esa bacteria... ...tiene un efecto beneficioso a pesar de que sabemos que es así... ...porque lo sabemos... Pero eso nos impide, por ejemplo, escribir junto a... En, en mi ficha de producto no verás la palabra probiótico. Y eso es un tanto injusto cuando te viene... Competencia que, competencia que empieza por A y ya sabéis todos por dónde acaba, eh, que, que sí lo puede escribir porque es un marketplace y porque, bueno, pues escuda. entonces porque le gusta jugar al límite. Y porque juega mucho más al límite, ¿cierto? Eh, es ¿cierto? curioso. Hablando de este tema de, de lo que decía ¿no?, de estudio, ciencia y demás, eh, Dices tú, todavía es un área, todo está probióticos y demás, que se está desarrollando. ¿Hasta ahora qué, qué, qué cosas científicas hay que soporten todo esto? Porque para mí es importante que, que dejemos claro que es, esto es algo que hay mucha más investigación que, que en otras áreas donde te dicen, tómate un limón, da la vuelta y te vas a curar el no sé qué. Eh, hay evidencia. O sea, el, el, ahora mismo se está hablando parece que la microbiota es ya la cura de casi cualquier cosa y tampoco es así, pero es cierto que eh, al menos en las siete dianas que tenemos, que es eh, colesterol, eh, problemas digestivos, eh, estreñimiento eh, problemas intestinales, inflamación intestinal eh, también con la inmunidad, porque las bacterias entrenan a nuestro sistema inmunológico, a nuestras defensas y también con Respecto al gluten, aunque el gluten, la celiaquía va un poco va Es, va un, po es diferente, un poquito diferente en ese sentido. En, tenemos seis dianas más una que es el gluten. En, en nosotros en las dianas que, que de las que hemos partido hay evidencias claras. Hay decenas de estudios en Nature, en Science, que, que muestran evidencias claras o, o también el de el de azúcar, el de glucosa, el de para diabéticos ¿no? o para prediabéticos. Hay decenas de estudios que muestran una relación, unas evidencias muy claras, muy claras, entre... Eh, cómo están tus niveles de bacterias o tus niveles de bacterias intestinales y cómo, y, y cómo actúa el cuerpo. Eh, por poneros un ejemplo, y dado que es el mío, lo puedo decir, eh, yo eh, he dado positivo en colesterol y no tengo el colesterol alto. Yo me hice mi, el análisis y no tengo el colesterol alto, pero sí, sí que mis bacterias indican que puedo desarrollar colesterol. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues mira, que si mi padre y mi abuelo, y mi hermano, tienen el colesterol alto los tres, eh, o, bueno, mi abuelo ya no, que en paz descase, el pobre, eh, tenían el colesterol alto los tres, yo tengo tendencia a desarrollarlo, ¿en base a qué?, a la microbiota. Es una predisposición, ¿no? Es decir, por lo que sea, tu flora intestinal, que ahora entraremos en la microbiota, pero tu flora intestinal, la radiografía que hace ella, te da la sensación de que esto es más probable que tú pues, no seas capaz de procesar el colesterol de la misma forma con tu microbiota acabas teniéndolo. Yo que me hice el, el test, eh, a mí me sale el intestino irritado. irritado. Y digo, normal, con la cantidad de mierda que, que tomo. Yo estoy tomando, yo en casa lo llamo los polvos mágicos de 39 y tú. Llevo 15 días y por ahora yo tengo la sensación de estar mejor. Pero, pero bueno, también es que yo me tengo un estómago a prueba de bombas, todo se ha dicho. Me gustaría que profundizáramos un poco en la microbiota. Lo hemos hablado, le hemos hecho una descripción rápida, pero la microbiota lo que tú, tú has dicho. Yo ya llevo tiempo leyendo eh, el tema de la microbiota como una solución para casi cualquier cosa. Ya hace años había hablado alguna vez, incluso de trasplantes de materia fecal, para algunas cosas que al principio son, suena raro, pero luego cuando ves a algunos científicos explicando los porqués y demás, empiezas a, a comprenderlo. ¿Qué es la microbiota y por qué es importante para nosotros? La, la microbiota son los organismos que van poblando. Tu, tu, en, tu piel, eh, tu boca, tu, tu intestino, eh, la, la vaginal también, y durante, desde el momento del parto. ¿no? O sea, en el momento que sales te expones a, a las bacterias. Y esos, organi esos organismos, pues hasta hace muy poco, solo se consideraban que eran malos, solo se consideraba su patogenidad. ¿no? O sea, todo sabíamos, o sea, esto se sabe desde hace muchísimo tiempo. Pero desde, eh, desde el año 98-99 hay una tecnología que, es, que genera cambios exponenciales, que es la secuenciación del genoma humano. Poco tiene que ver con esto. O sea, cuando se busca eh, saber qué secuencia de genes tenemos, en el que tenemos el hombre por término medio, lo que están consiguiendo al final es abaratar una tecnología. Esas, esas tecnologías, tú las abaratas y luego no sabes muy bien dónde van a acabar. Se han abaratado tanto, tanto, tanto, tanto, que lo que al principio era impensable, o sea, o era un proyecto casi mundial, que era secuenciar el genoma humano, pues acaba sirviendo, siendo tan barato que consigues secuenciar bacterias y además secuenciar muchas bacterias, ¿eh? no, no una, y coger otro, y, y leer. Estamos hablando, y esto lo entenderás muy bien, viniendo de donde vienes, estás hablando de leer gen a gen las bacterias, secuenciación masiva, ¿vale? O sea, entonces, tú habilitas esa tecnología. Hace, hasta hace seis, ocho años, pues, esas bacterias se, se, pues, se cultivaban no todas las bacterias son susceptibles de ser cultivadas, se miraban al microscopio, hay muchas bacterias que son muy parecidas y prácticamente imposibles de distinguir, y entonces ahora ya se identifican y al identificarlas se ha abierto un campo totalmente nuevo de conocimiento. No es casualidad que la locura por la microbiota surja ahora, es porque la tecnología se ha hecho accesible. Luego hay una serie de experimentos rusos, por ejemplo, de hace 7-10 años, donde criaron ratones en condiciones completamente estériles ¿no? y el ratón no desarrollaba una inteligencia normal. No, no era capaz de, o sea, el, el ratón que no estaba expuesto a los a, a las bacterias, a, a, a, estos, a, a los bichos, a agentes a este tipo de agentes externos, no desarrollaba una inteligencia normal, eh, tenía más enfermedades, tenía una serie de problemas, y dicen, uy, uy, uy, uy para, para, para, para, que es que a lo mejor esto es bueno, aunque ya se sabía, o sea, el, el, el yogur por ejemplo en determinadas culturas o el kéfir o, o muchas o el que, eh, kombucha ahora mismo más recientemente la cerveza que es maravillosa como sabéis el, eh, todas estas cosas mmm, se, se, se, se conocía el efecto de los fermentos el pan la masa madre el vino miles de cosas pero pero no teníamos identificadas claramente las bacterias luego te das cuenta que aparte de esas bacterias malas que te causan enfermedades aparecen un montón de bacterias que son muy buenas, lactobacillus eh, y demás que, que, que tienen efectos muy positivos y que te, se dan cuenta enseguida de que entrenan a tu sistema inmune, que, que tienen muchas, que hay muchas bacterias muy buenas y que de hecho cuando fallan esas bacterias muy buenas, el problema es que a veces crecen las malas, por ejemplo, porque hay una, hay una competencia en, en nuestro intestino. Y luego también hay temas de permeabilidad intestinal, hay, hay, hay eso, eso, eso. Pero realmente la base de todo esto es que vía secuenciación, gracias a algo que poco tenía que ver con esto que era la del genoma humano, eh, vía secuenciación eres capaz de saber qué bacteria es cada uno. Y pregunta, ¿estamos hablando de bacterias buenas y bacterias malas o los niveles de cada uno de un tipo de bacteria también pueden afectar? Es decir, ¿puede ser que una bacteria buena en exceso no sea bueno. O una bacteria mala en... Yo qué sé, si tiene menos de unos niveles, tampoco sea... O sea, que sea algo positivo. No, no tengo ni idea, por, por, por conocerlo un poco mejor. Lo, lo más habitual es que haya bacterias buenas y bacterias malas. Lo que pasa es que... Bueno, es cierto, yo hasta ese punto no, no, no te llego, pero sí que es cierto que hay bacterias... Hay bacterias buenas que no son buenas en sí mismo, sino porque hacen que las malas no estén. El año pasado... Eh, con, con, comentabas antes eh, el tema de trasplante de heces que suena marcianada, ¿no? pero con, el año pasado, el verano pasado, se salvó una vida con un trasplante de heces porque hay, hay bacterias muy resistentes a los antibióticos y de hecho los, bueno, el, el abuso de antibióticos eh, nos está llevando en parte a esta situación. Hay bacterias que no responden a tratamientos, que son complicadísimas y que sí se curan con trasplante de heces y ya se está empezando a hacer bancos. No son bancos de heces buras, es una es, es, se, se purifica, se extrae y se crecen las bacterias ¿no? y se conservan, se criogenizan por si algún día te pasa algo o por si puedes donárselas a alguien. Pero eh, ese trasplante, vamos, la, la ciencia avala claramente el, el trasplante de ces para curar enfermedades. De hecho, hay algún experimento don, por ahí donde, donde cuando a un ratón obeso, cuando trasplantan microbiota de un ratón obeso a un ratón delgado, el ratón delgado se vuelve obeso. ¡Qué curioso! O sea, tiene una influencia en cómo luego procesamos los alimentos... Tiene influencia, eh, generan, generan neurotransmisores, producen eh, realmente, vamos a ver, estamos en una versión 1.0. Hay que ser conscientes y no hay que levantar falsas expectativas. Pero es verdad que el, sobre todo las enfermedades autoinmunes, las que tú te causas a, causas a ti mismo, las que no están hechas por un agente externo, pues las enfermedades están creciendo mucho, ahora mismo, mucho. Y mirad a vuestro alrededor y os daréis cuenta, ¿no? Y buena parte de ellas podrían tener algún tipo de relación, o se cree que podría tener... Mira, eh, como ejemplo, antes comentaba el caso del microbioma español, que empezamos la semana pasada a hacerlo, vamos a hacer 538 análisis, eh, con el microbioma flamenco, el, de, el, de, el belga, que, fue, que se hizo el verano pasado, hay, hay pocos microbiomas hechos a nivel nacional, ¿no? nosotros vamos a ser los primeros en hacer el de España. Eh, los, los belgas no... no en base a los datos de los belgas, y creo que fue un, un equipo nórdico, determinó una relación, que fue un, un science, un public, una publicación science de, de enero de este año, eh, determinó una relación entre dos bacterias y la depresión. O sea, ahí podríamos, ahí estaríamos hablando de una piedra filosofal. O sea, cuando hablas de obesidad, depresión y este tipo de cosas. Eh, y hay hay una relación evidente y la gente que lee ese science viene a 39 y tú entra en el Cendes nos pone un ticket y nos dice, oye, ¿tenéis las bacterias? No, no, <risa> no, funciona, no, no, algún día ojalá podamos hacer algo, pero no, no tenemos bacterias ni para la, para la obesidad, aunque es verdad que la de la que tenemos en glucosa sí que, sí que adelgaza un poco, eh, ni tampoco para la depresión, pero Estoy convencido que esto llegará y las enfermedades mentales, que no tengo producto para enfermedades mentales, o sea, ya descartarlo, pero abren un abanico absolutamente maravilloso, maravilloso, que explica cosas que hasta ahora eran muy difíciles de explicar. Muy curioso. Y lo que dices tú, versión 1.0 que estamos, es decir, estamos en, mo en momento de probar, ver qué pasa ir viendo y en dentro de unos añitos esto va, va a ser la leche. Eh, ¿Cómo está el mercado de la microbiota? En, en, eh, porque yo ya he visto algunos estudios que, pues que prevén que esto crezca muchísimo y que va a ser una industria de, de miles de millones en, en pocos años. Amazon.com tiene un sector probióticos ya. O sea, es, eh, eso es así. Es, es, es imparable. El... Insisto, el tener una versión 1.0 eh, te lleva a que no, no, no, no, no está claro, o sea, lo que se está vendiendo no está claro cómo se compite unas cosas con otras. Eh, lo, lo normal es que un probiótico tenga 15 especies distintas sin, sin acotar bien las cepas y sin tampoco poner unas concentraciones determinadas ni, ni nada por el estilo, pero el mercado está ebulliendo. Ahora mismo hay, si tú eh, tienes una cistitis o incluso si si te tomas un antibiótico, eh, lo más probable es que cuando vayas a comprar el medicamento contra la cistitis o contra el que te ha prescrito tu médico, obviamente, o, o, para, o ese antibiótico, es bastante probable que el farmacéutico te diga, ay, ah, ¿por qué no te tomas este probiótico? Eh, o sea, es algo que está empezando a ebullir. El problema es que todavía no está muy claro o todavía hay, hay bastante desinformación al respecto, pero eh, los, los efectos beneficiosos o sea, y, el, y el mercado, lo que pasa es que aquí, digamos que se puede, no, no tenemos muy claro si son las farmas o si son las alimentarias o quién... O quién ¿Quién es el...? Hay hasta restaurantes trabajando en esto. ¿Quién, quién va a ser el que gane? Porque eh, llega un momento en que el alimento o la nutrición se está fundiendo con la medicina, que esto ya, ya lo decían los griegos hace 2.500 años, ¿no? Eh, y ahora est estamos llegando a ese punto. Y es cierto que el mercado probiótico-microbiota está ebulliendo. Lo que pasa es que... O empezando a ebullir. Porque yo creo que esto... Para que te hagas una idea, búsquedas en Google todavía no son tantas. ¿eh? O sea, y por ejemplo, microbioma, era, que microbioma, insisto, es. es el genoma, los genes de la microbiota, de las bacterias. El microbioma era una palabra que prácticamente hace cuatro, seis meses, antes de que arrancáramos cuando arrancamos, prácticamente no tenía búsquedas. Y de hecho, yo en cierto modo, sabíamos que era microbioma nuestra palabra, pero casi de cara a posicionamiento en Google, casi casi la desprecié, porque no tenía búsquedas y ahora se está disparando. Microbiota, pero siguen siendo muy bajas. Probióticos, sí. Probióticos ya es algo, ya parece algo, una tendencia sólida a nivel de mercado y las previsiones para 2024 o sea, el crecimiento es prácticamente exponencial. centro centrarnos ahora en cómo funciona 39 y tú, ¿no? porque al final es un. Cuando tú quieres decir, oye, yo quiero, quiero probar esto, quiero entender la nutrición personalizada y probarlo, eh, no es que vas a comprar directamente el, el alimento que luego te vas a tomar. En vuestro caso es un proceso con, con varias fases. Cuéntanoslas un poquito. Nosotros arrancamos el, eso el solo con venta online, eh, luego comentamos ahora los canales actuales, arrancamos el 17 de enero, hace cuatro meses, eh, con venta online pura y... Tú te compras un, un análisis, un análisis que vale 249, 250 euros, ¿no? 250 euros. Eh, te enviamos un botecito, tomas una mínima muestra de es mínima, minimísima, de verdad, eh, la metes en una solución de, de creo que son en torno a 10 mililitros, estabilizadora, la cierras y nos la mandas al laboratorio y nosotros 30 días después, 30 días después, que esto es el anti-e-commerce, 30 días después te devolvemos un informe. Ese informe eh, está basado en, en una secuenciación, o sea, purificamos, purificamos esa, esa muestra y, la, y leemos. Leemos eh, como 010001111 eh, de la informática, pues nosotros leemos los pares de bases, A, G, T, T, A, C, y los convertimos en bacterias. Eh, de ahí sacamos dos grandes bloques, que uno es la diversidad bacteriana, que son cinco bloques, que es cómo tienes... Como, como de diversa hay cinco tipos, de, cuatro tipos más otros de, de bacterias, ¿no? más grandes categorías. Y ojo, porque hay, hay grandes diferencias. De una, las diferencias de microbiota, igual que la diferencia de genes de una persona a otra, nunca va a llegar al, cinco, al 1%. Perdón. O sea, de, de, mi, mi ADN al tuyo no va a llegar al 1%. En microbiota puedes tener diferencias del 80% tranquilamente, incluso superiores. Y damos esa diversidad bacteriana, Firmicus. Bacteriodetes, no sé qué, bueno, y luego damos eh, una serie de 24, 24 bacterias que pueden ser está, o no está, o poco, medio, mucho, y en función de. bueno, puede ser que tengas mucho de una bacteria que no deberías tener mucho, o puede ser que no tengas una bacteria que sí deberías tener. Con lo cual eh, te interpretamos esos resultados y esas bacterias, esos bloques de bacterias, los agrupamos. Eh, según pues, lo que comentaba al principio, según las dianas: colesterol, eh, eh, inmunidad, o sea, defensas, eh, estreñimiento, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, inflamación eh, o sea, el, eh, digestivo. Y en base a, a, a, esas, a esas dianas, o sea, a la lectura de las bacterias, sacamos las dianas. Y en base a las dianas, te recomendamos que te tomes uno, o sea, ninguno, con uno dos o tres de nuestros productos cuando tú compras uno de nuestros productos eh, son esos sobres que decías antes, eh, que son 20 gramos más o menos, que los mezclas con agua, a mí me gustan, con leche fría personalmente, pero hay que agitar. Ah, no, no lo he probado no lo he probado, yo he probado con agua y están ricos pues a ah, fresa, pues, yo reconozco que me esté enganchando porque saben muy sabe ricos ricos. Sabe como un yogur líquido eh, eh, a ver la, que se, claramente ya abro cuña o sea, la leche es de central lechera asturiana eh, o sea, no, no es de nuestros ganaderos, eh. y y entonces, el primero, si te damos dos, el primero llevabas el y el segundo no. Por ejemplo, en mi caso, que es colesterol y... Inflamación intestinal, eh, el, el colesterol lleva pesa 20 gramos y el de intestinal pesa 5 gramos y los mezclo los dos para que para que sea más o menos estable para no meter dos bases lácteas juntas y de ahí también pues el que el que a cada persona pues, le damos una… Es, es, es muy difícil, creo que hasta ahora no hemos dado a la misma, dos veces la misma, a la, la misma solución a la misma persona. Al final, resumiendo, es primero hacemos un, un test eh, de nuestras heces, eh, facilito en casa, se envía, y un mes después al final te viene a decir, oye, ¿cuáles son tus carencias, excesos, defectos de, de, de, de la microbiota? Eh, en tu caso, de las bacterias que tienes de cada una, y sobre todo, a mí me pasó su día, había explicación. Esto significa que tienes el intestino irritado y te hace una recomendación de lo que te puedes tomar. De acuerdo, cuando compré la, cuando pillé la solución... Eh, Básicamente es un, eh, como por meses, ¿no? Vas pillando, dices, oye, un mes de, de la solución, lo recibes en casa y básicamente todas las mañanas o cuando sea te lo, te lo tomas durante 30 días. Sí, son bloques, de, son bloques de 30 sobres. Eh, ahora los, los estamos vendiendo ya en, eh, solo en 15. Por ejemplo, en, en corte inglés y en farmacias van solo los bloques, Normalmente son bloques de 15. Y si son los sobres pequeños, eh, son de 30. Realmente lleva más cosas que el probiótico. Por poneros un ejemplo, el de glucosa, eso lleva pinitol y resveratrol. O sea, buscas que haya. que, que Digamos que el probiótico el efecto es un poco más de largo plazo y más persistente porque el probiótico sí que te modifica te deja modificado ¿no? y luego eh, también hay otros ingredientes bioactivos que no son necesariamente probióticos que generan eh, una bajada de colesterol por ejemplo en el caso del colesterol y que son ingredientes bastante testados y en algunos casos son probablemente hasta más importantes que el probiótico. No, no he comentado antes y creo que es bastante interesante el ¿Qué, qué, ¿Por qué tenemos la, la microbiota tan destrozada? La mayor parte de la gente, ¿no? El, yo creo que el, el número uno es el antibiótico. Los antibióticos eh, matan bacterias y matan en general las buenas, las malas y las, las medio pensionistas. ¿no? Eh, luego también están toda la comida procesada, todos los artificiales, la dieta baja en fibra. La fibra es el amigo de los probióticos. Porque el ser humano no tiene capacidad, no tenemos un, un sistema digestivo capaz de, de digerir la fibra, pero nuestras bacterias sí, de hecho es que nos ayudan a digerir la fibra. Comemos poca fibra en general y comemos en muchos casos eh, poca fibra de buena calidad para la microbiota. Y, ¿Cuál, ¿Cuál es esa fibra de buena calidad? Pues por ejemplo, a mí me sorprendió eh, a oír hablar recientemente... ...de la ensaladilla rusa de nuestras abuelas... ...que es la patata cocida y metida en la nevera. Ah, ¿Y por, y por, ¿por qué? Eh, pues... Eh, ...paso palabra, pero... Investigaremos. <risa> <risa> pero hay, hay fibras... Eh, eso la, la, la, las, fe, ...las féculas cocinadas y luego enfriadas... ...aunque refrigeradas un ratito... ...son un alimento de primerísima división... De, de, de, división ...para nuestra microbiota. Y no olvidemos que España... Creo que es el... Tengo entendido que es el país con mayor consumo de antibióticos per cápita. Vale. No, habrá que... Me voy a hacer una saladita rusa yo este fin de semana ya haciendo... Porque me ha, me ha apetecido, pero voy a decir que es por la microbiota. Eh, eh, quería hacer una mención especial. Tenéis, el, los comentando por encima, un producto para, para celíacos. Al final yo soy celíaco consorte, eh, ya lo sabes, nosotros lo, lo tenemos. Y ha pasado alguna vez algún caso, yo me acuerdo un viaje que tuvimos a, a Tenerife, que, que hemos vino a la vuelta eh, pasándolo muy mal porque había comido algo que tenía, que tenía gluten. En ¿Vuestro caso tenéis uno de los cinco, verdad? Que es para, para este tipo de situaciones. Eh, comentaba que este caso es un poco especialito, porque este no es que o sea el resto de los probióticos el resto de las bacterias eh, generan un cambio a medio y largo plazo y un cambio más persistente el del celíaco es más a corto plazo el del celíaco lleva tolerasaje y que, que trabaja sobre, el, sobre la permeabilidad intestinal la, la, lo, el intestino tiene tiene una tiene una capacidad de pasar eh, sustancias de un lado, de dentro, de, de dentro hacia afuera, concretamente, donde hay, hay bastantes problemas. Y luego también tiene el, el, la bacteria que, que lleva el de. Creo recordar que es una bacteria que, que desarrolló el CSIC y que luego transfirió a Biópolis. Eh, la bacteria que lleva el de, el de gluten es capaz de degradar pequeñas cantidades de gluten. Entonces, entre la tolerancia G y la bacteria, eh, pues una de, es capaz de degradar pequeñas cantidades de gluten y la otra es, hace que la reacción adversa por la, sea, sea menor. De tal manera que... Cuando lo tomas, cuando sales a comer fuera y te. Bueno, es eso ya. Tú yo te, te te voy a contar, ¿no? O sea, el, no, es menú sin gluten. No, no, sin gluten, sin gluten, total. Y luego dices, ya. O sea, el, tú no, pero Monset dice, ya, ya, sin gluten, el que yo te diga. y nosotros no nos han dicho alguna vez esto sin gluten? Te viene el rebozar y dices, ¿cómo es esto? Dices, sí, sí, que no tiene leche. Y tú. A ver, <risa> espérate, ¿qué, ¿qué estamos hablando? Eso era la lactosa, amigo. Sí, sí. O sea, no, el gluten es otra cosa. Cosa, así Y, y el, el, ese genera un efecto, digamos que es capaz por un lado de degradar el gluten y por otro lado de bajar la reacción adversa, pero el efecto no es tan persistente. Y ojo, ojo, los, nuestro test no analiza celiaquía y eso eso demuestra que estamos en la versión 1.0 porque eh, cuando ves análisis de celíacos normalmente tienen la microbiota muy bastante destrozada. Pero paradójicamente, hoy no podemos, en base a medir de tus bacterias, que es lo que hacemos, determinar si eres celíaco o si tienes tendencia hacia la celiaquía. O sea, no somos capaces todavía de analizarlo y estoy convencido de que algo hay, porque cuando ves sus análisis te das cuenta o sea, los, los, que los celíacos tienen tres dianas cuatro dianas de seis o sea eh, muy muy muy desordenada en el intestino destrozado básicamente sí. eh, yo creo que a futuro metiendo temas de machine learning con todos sí, los creo. datos que estáis sacando vais a hacer maravilla desde luego el, el proyecto microbioma español yo estoy convencido que, que nos va a abrir los ojos quiero hacer un análisis muy poco a priorístico muy muy de big data pero de mega big data no a ver si somos capaces también no porque una cosa es lo que pides y otra cosa luego lo que se puede puede hacer. Y estoy convencido que en base a ese análisis seremos capaces de correlacionar, yo que sé, patrones de sueño, por ejemplo, o, o con, con alteraciones en, en la microbiota. Está curioso. Por cierto, eh, puede participar la gente, ¿verdad? En, sí. En este... Sí. Y además, recomiendo encarecidamente, eh, llamadme machista, que sean hombres. Tenemos... Enlazo. Tenemos un 70% de tráfico femenino y en el tema del, micro, del, del microbioma español también. Tenemos un 70% de participantes mujeres y... Eh, por la distribución la, la distribución de nuestras 538 muestras tienen que ser, vamos a ver este, este análisis viene marcada por la Universidad Complutense y por el Clínico de Madrid vale que realmente la Complutense no lo comenté al principio pero la Complutense eh, es, nos ha echado una mano por ejemplo en la formulación y eso lo, lo, lo, podéis, lo podéis encontrar en su página web ¿vale? pero en el caso del microbioma español está dirigida por el doctor Luis Collado que es catedrático de medicina de la Complutense y nos marcan unos estándares y nos dicen que de La Rioja tiene que haber entre 30 y 40 años un hombre y una mujer. Bueno, pues normalmente la mujer la estamos consiguiendo en esta semana que llevamos al menos en parte, todavía, todavía nos falta bastante para conseguir la, la muestra completa. No he dicho que la, esto se, se podéis aplicar no desde 392.com porque se queda fuera del circuito comercial. Insisto, esto es un proyecto de investigación. Esto es en niclamp.com que es Instituto Central Lechera Asturiana de Nutrición Personalizada, ICLANP.com, eh, si entráis ahí tendréis un formulario, lo siento, largo, largo, no, no, es, es el que nos ha marcado el clínico y la Complutense, y es eh, mandatorio que sean personas sanas que no tomen ningún tipo de medicamento y, y está abierto a participar. El análisis que hacemos eh, es exactamente el mismo tipo de El informe de resultados obviamente no, porque no, no, no podemos hacerlo. Ojalá. Al final es, es un análisis como el que salía en 39 Exacto. y tú, que a los que participen en esta iniciativa que que les salía gratis, ¿verdad? Es gratis. Y pondré el enlace desde las notas del podcast para que vayáis directos, a ver si cuando lo hayamos publicado, a ver si todavía tenéis necesidad de alguno más, por si alguno se anima a participar en todo esto y, y, y que vea. A mí me, me hizo gracia recibir mi análisis porque, porque ves cosas, ¿no? Y dices, ostras, esto tiene sentido, pero puedo entender un poquito qué me pasa. Sí. Eh, quería preguntarte también, eh, vamos a ir ya, ya casi acabando, pero hablamos que, por ejemplo, esto me lo contaste antes fuera de antena, no podéis vender, por ejemplo, el, el, el test, en offline, lo vendéis en, en online y que es vuestro inicio, pero también estáis yendo offline en otras cosas. Entonces, cuéntanos, ¿cómo nacéis en online? ¿Cómo habéis ido evolucionando? ¿Y por qué este test solo se puede vender por ahora en online? El, empiezo por el final. En online tenemos eh, un sistema de, de anonimización y de encriptado que nos garantiza... El, el que los, las, los datos, de los resultados del análisis solo los ve el, el interesado y entonces ese, eso ha requerido una serie de desarrollos a medida bastante complicados pero lo tenemos ahora mismo completamente asegurado. Yo no puedo saber, eh, entrando desde el back office de, de nuestro e-commerce, no puedo, puedo podría haber datos de un análisis, pero no puedo saber de quién es, porque es un único número de identificador y no se une con el nombre de la persona en ningún punto. Y además lleva uno, unos sistemas de encriptación y pues, podéis imaginar que unos niveles de seguridad bastante altos. Con lo cual ahí lo tenemos resuelto. Pero de, de empezar, desde que hace Hace un poquito menos de un mes ya entramos en una primera farmacia y recientemente los 12 centros, las 12 para farmacias más grandes del corte inglés que hay en España, eh, pues ahí los farmacéuticos y el corte inglés nos estaban pidiendo el, el, el análisis ¿no? y lo entendemos que, que realmente es nuestro diferencial es ese. Intentamos dárselo, pero es que no podemos garantizar hoy, hoy lo conseguiremos, ¿eh? en algún momento, en el offline, la parte la parte de anonimización que sí tenemos garantizada en el online. En el online no hay un email, no hay nada con el análisis, simplemente tú te lo descargas porque tú accedes con tu usuario y password, además en un, en un entorno securizado. ¿no? Luego... Eh, pensábamos vender solo online o pensábamos ir más por camino marketplace inicialmente pero lo que vimos es que había una gran demanda en el off y que además nos, nos complementaba entonces nosotros lo que hemos hecho en el último mes es un paso del long al off que es el contrario a lo habitual es más, os diría que ahora mismo las únicas campañas de publicidad que tenemos tirando que es, la verdad es que son pocas y, y bastante pobres, pero las campañas que estamos tirando están tirando contra el, contra el offline. O sea, estoy mandando tráfico desde un banner a una farmacia, para que nos entendamos, o desde un banner a, a, un agrega, a una página, a una de mis páginas, que no es de venta de producto, y que luego te pone un directorio de sitios donde lo estamos vendiendo. Estamos generando tráfico que va a punto físico. ¿Por qué? Porque la nuestra creencia es que mismos can, eh, o sea, mismo precio en todos los canales y no vamos a primar un canal. Y mucho menos ahora que, estamos, que llevamos cuatro meses y estamos en una fase de investigación. Por rápido que estemos creciendo, tenemos poquitos datos todavía. Pero, ¿Y estáis vendiendo ya en cuántas farmacias, me habías dicho? A final de, de este mes en 150 farmacias y a final de año en 600. La acogida está siendo muy buena, la verdad. Eh, además es que estamos notando que, claro, el farmacéutico esto le... Le, le, le, le genera, yo no sé, un, probablemente un, un ticket mejor, probablemente... Es cierto que nos costó bastante trabajo porque nuestros márgenes no estaban preparados para pasar por ahí y hemos tenido que hacer un a esfuerzo... Forzar. Sí, porque no es... Esto no, no voy a decir que 39 y tú sea una empresa alimentaria, ¿no? O sea, no, obviamente no trabajamos eh, con, con una estructura de alimentación pero tampoco trabajamos con una estructura ni muchísimo menos cuando de farma y es verdad que en ese mundo hemos tenido que aprender mucho y ahora mismo todavía estamos aprendiendo estamos aprendiendo mucho y nos ha supuesto un esfuerzo pero es verdad que también de cara a la validación de lo que nos estamos encontrando es que empiezan como a encajar una pieza con la otra no a encajar el on con el off que en, en un lado tienes la prescripción en otro lado tienes la conveniencia se, se, se van complementando yo siempre he creído que el on no le robaba clientes al off ni viceversa yo siempre he creído en la estrategia omnicanal nos falta todavía medir probablemente en, eh, ¿Qué planes tenéis para, para este año Ya os ha adelantado la penetración que queréis tener en, en farmacias, pero seguro tenéis más cosas por ahí en el radar. Pues lo que nos está demandando la gente, o sea, digamos que nuestro producto es un poco el premium, el forte, ¿no? O sea, es un producto que lo, no lo puedes identificar con probióticos ni tampoco lo puedes identificar solo con soluciones bioactivas, ¿no? Entonces, hemos mezclado todo, ¿no? y lo que nos está pidiendo la gente es un poco más de especialización y obviamente un poco menos de precio, de precio o por lo menos eso creemos. Y lo mismo en el caso del análisis. En el caso del análisis el, el público nos está pidiendo un poco menos de precisión, o sea, la secuenciación genética es la precisión, la mayor precisión que hay hoy en el mercado, sin duda, y el análisis es muy reproducible y muy y a lo mejor... Podemos hacer algo más sencillo, incluso, y un, un anhelo que ya quizás sea un tanto personal es que quiero. Por ejemplo, te, tenemos una persona que, que nos compró el análisis el primer día, el 17. El, no, el, o sea, el, la plataforma arrancó el 17, pues el 18. ¿no? Nos compró el análisis y ya va por su por su tercera por su tercer mes, ¿no? Que en tres meses el efecto del probiótico se tiene que notar. Y además es una persona con, con tres dianas, que, que es el máximo que vendemos, el número más alto. Y yo quiero sueño con poder demostrarle a esa persona dentro de seis meses que ha acertado o sueño con, también con poder demostrarme a mí mismo que hemos acertado sin pasar por un nuevo análisis de secuenciación, yendo a algo más sencillo. Estamos trabajando en ello y estamos también, obviamente, valorando nuevas formas, o sea, también la, la expansión internacional es algo que se nos está exigiendo, no estamos vendiendo fuera de España peninsular, porque no es... O sea, la logística... Ojo, aquí hay un tema de logística inversa del análisis, que es la logística inversa, yo siempre digo que es, donde, es, es el infierno donde están condenados los directores de e-commerce que se han portado mal, <ríe> Se los meten a hacer logística inversa, ¿no? Y la logística inversa es el infierno del e-commerce. Y eh, tenemos que abrir, tenemos que abrir, abriremos... Seguro islas, Portugal y Francia, y ya tenemos una demanda tremenda del otro lado del Atlántico. Pero ahí las, insisto, aquí las cuestiones normativas no, no son triviales, condicionan el negocio. Es muy muy complicado. O sea, hablando de normativa. Ya para acabar, que, que te voy robando ya mucho tiempo. Eh, aprendizajes que has tenido hasta ahora, que seguro que son algunas cositas interesantes. Yo parto de la base en todo, que, o sea, en Internet. Lo bueno que tiene Internet es que se mide todo. Y entonces eh, me conoces y sabes que soy un obseso de Google Analytics. Y claro, estamos aprendiendo tanto que, que, que, que a veces nos deprimimos, ¿no? Porque porque cometes tantísimos errores que, que, que es increíble, ¿no? Pero es verdad que también los estás midiendo casi en tiempo real. Aprendizajes, pues mira. Como estamos en confianza, te diría que no te fíes de los influencers, en primer lugar. O sea, fíjate de los que conoces, pero de los que no conoces, no, porque me he encontrado chascos bastante grandes con el tema de los influencers, ¿no? O sea, uff, eh, si quieres luego fuera de antena, Cortamos, seguimos. ¿eh? Pero bueno, tú, tú de estos probablemente sepas más que yo. Eh, también el, el, la, la, la velocidad y la agilidad a la hora de pivotar. También el, el, hemos ido incorporando, yo qué sé, CRMs B2B porque no pensábamos vender en canal B2B y estamos vendiendo. Eh, hemos incorporado sistemas de ticketing hemos, hemos ido incorporando y a la vez hemos desechado un montón de herramientas. En, en cuatro meses os sorprendería la cantidad de herramientas que hemos probado, herramientas de software as a service, que hemos probado y hemos tirado automáticamente a la basura. Eh, no, no, no nos, o sea, hemos aprendido que no estábamos contando bien y seguimos todavía sin contar bien lo que hacemos. Es muy difícil transmitir esto es extremadamente difícil. No hemos dado todavía con el con el y luego eh, hay una cosa donde, que es una apuesta a futuro que ya la, la iniciamos hace dos meses y va a más, a más, a más y es el apostar por el posicionamiento en Google este mercado está creciendo muchísimo y va a crecer y yo, van, a, van a entrar players muy grandes este verano y eh, por ejemplo Danone ha anunciado unos shots que tienen una pinta fantástica para vender en supermercado a un precio muy parecido a lo que vale 39 y tú mm, y ¿Dónde veo, ¿Dónde veo que me puedo hacer fuerte? En, el, en Google, en el posicionamiento, porque les, les saco meses de diferencia. Ahí es, es nuestra gran apuesta, lo que pasa es que topamos con cuestiones normativas como, como comentaba antes. Entonces, aprendizajes muchísimos. Pensábamos vender inicialmente en Amazon, no va a ser no va a ser. No, no vendemos en Amazon ni vamos a curioso, vender en Pero Amazon. sí que vendéis en los corte inglés físicos. O sea, es curioso cómo cambias un marketplace por otro un canal por otro. Y venderemos en corte inglés online próximamente. Está, tendremos un corner en el corte inglés eh, que además espero que nos dé un poco de posicionamiento porque ahora mi gran obsesión es, o sea, mi gran obsesión es generar un valor que sobreviva. ¿no? O sea, que como decía hace tiempo un buen amigo eh, que a, a, a valor de derribo, que no creo que sea el caso, por, por el ritmo que yo Vamos al valor de derribo, esto valga algo y el SEO, eh, es el SEO la marca, la calidad eh, y sobre todo, como decía otro buen amigo, dice: O sea, podéis ganar mucho o ganar poco, pero el, el único punto donde perdéis con un proyecto de este calibre es cagándola. Entonces, no la puedes cagar, no, no podemos. No podemos arriesgarnos y, y, y, y tomar atajos ni nada por el estilo. Es duro, es lento, pero jugamos a una estrategia más de medio y largo. Genial, Javier, te tendremos aquí dentro de un añito o así, cuando hayáis hecho todo el estudio del, de la microbioma español y tengáis más datos… Eh, también es curioso y muy representativo. Yo creo que este es el, el negocio digital más raro que hemos tenido en el podcast y has tenido que ser tú el que ha venido a contarlo. Encaja perfectamente. Así que nada, muchísimas gracias por todo lo que nos has contado de nutrición personalizada, microbioma y, y demás. Y, y pues eso, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ha sido un placer. Gracias. Espero que hayas disfrutado de esta entrevista con Javier Cuervo. A mí me ha encantado adentrarme en un mundo tan alejado de mi día a día, pero con tanto potencial para cambiar como nuestras vidas como es la microbiota. Muchísimas gracias Javier por tu, por tu tiempo y cariño atendiendo a esta entrevista. También muchísimas gracias a ti, porque si estás escuchando esto te ha chupado todo el programa. Gracias por acompañarnos. Si te ha gustado el episodio, no dudes en mandarnos tu cariño en formato de likes y bonitas reviews en iTunes o en el reproductor de podcast que estés utilizando para escucharnos. También podemos hablar si quieres por redes sociales y comentar cualquier tema que te parezca relevante o bien puedes sugerirnos contenidos que te apetezcan que tratemos en este podcast eh, y para ello nos puedes contactar por las redes sociales o gracias a nuestro correo hola arroba, en punto digital. Acabo el episodio del día deseándote la mejor de las semanas y también me despido con una frase del gran Adolf Huxley quien con mucha razón y con un puntito de cachondeo nos decía en su día la investigación de las enfermedades ha avanzado tanto que cada vez es más difícil encontrar a alguien que esté completamente sano.